Los colegios creen que le violan los derechos al negarse clases presenciales. La Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, afirmó que con prohibirle impartir docencia de manera presencial se violan derechos tanto a colegios privados como a padres de estudiantes. La directora ejecutiva de la AINEP, Telma de la Rosa García, expresó que aquí hay una violación a los derechos humanos también porque no están permitiendo que los niños, sobre todo los pequeños y los niños con condiciones especiales, reciban clases presenciales. Para ella, la restricción del MINER para permitir las clases presenciales es incoherente porque el gobierno mantiene abiertos negocios que no ofrecen servicios esenciales como lo es la educación. Esa es la opinión de la señora Telma de la Rosa García, presidenta de la AINET. Bueno, vamos a ver, Francis, ¿qué tú opinas de esta joya, esta maravilla? Pareciera que el Chavo del Ocho está regado entre Ajá. nosotros. ¿Cómo así? Es, la, es lo incomprensible del... De, porque fíjate, ayer precisamente criticamos la, el cambio de actitud de, de Duca que es la, el brazo empresarial de la educación dominicana, así se hacen llamar, el brazo empresarial. Pero detrás del brazo empresarial y de sus buenas intenciones está el negocio, está el gran negocio. Porque te voy a decir algo, los colegios también han convertido en el gran negocio, no solamente la de impartir la docencia y de instruir a los niños, uh -huh sino también en la de comercializar los útiles de los niños. Que eso debiera de estar dado a las librerías y los colegios no, no involucrarse en elegir editoriales o editoras de acuerdo al nivel que ellos profesan y por ahí se van dando textos que cuestan más siendo los mismos. Porque el currículum establece un orden y lo único que se diferencia es la carpeta en que se imprime. Que el Estado se compromete a darle gratuitamente al ciudadano la educación. No estoy en contra de los colegios, porque definitivamente ya sabemos que estamos en el país en el cual todo lo que se nos ofrece constitucionalmente tenemos que para poderlo comprobar y poderlo disfrutar, tenemos nosotros que costeárnoslo. Ese es el negocio de la educación. Bueno, la universidad estatal debiera ser verdaderamente universal, pero no, debimos de estudiar en la universidad privada que me ofrecía seguridad, estabilidad. Ahora, el tema es más bien económico y no de vocación para que haya educación correctamente le está afectando, vuelvo y repito, los bolsillos a alguien. La presencialidad está cuestionada. Yo no quiero dar opinión porque a la fecha, no, aunque no hemos convertido un, un tanto en eh, sabe, eh, como conocedores del, del, del proceso que el virus lleva y la pandemia, porque nos permite por las con tanta información, la lectura, la información, la, los datos que cada día están saliendo sobre el COVID. Pero de algo yo estoy seguro, que la, la decisión más expedita ha sido, según me han dicho, la de la virtualidad, porque el niño tiene, si bien es cierto que al niño no afecta el COVID, pero es un captador y un transmisor directo del mismo. Un adulto puede tenerlo en la casa, un niño afectado no se siente los síntomas, pero sí lo puede transmitir. Es lo que yo he entendido. ¿No es así? Así es. Entonces, creo que los colegios que están bajo el régimen estatal y de lo que es el seguimiento a la pandemia y procurando que no se siga propagando y evitando que los niños no se infecten, así como los profesores, que me expliquen en qué basamentan ellos lo que ellos llaman que se le está violentando el derecho. Al negar las clases. Al negar las clases presenciales. Colegios creen, les violan derechos al negarle clases presenciales. ¿A quién? ¿Al colegio? ¿Al niño o a quién? Creo que está mal, eh, con, la, con, el concepto está mal dirigido. Porque cuando se habla de violación de, de derechos, se está hablando de un ente que tiene derechos, de los cuales su normalidad es ejercerlo. Pero los colegios están diciendo entonces que no se llevan de las reglas que impone la regulación del país, que es el Ministerio de Educación. Me están confundiendo mucho más. Así ah, es. Mm -hmm. Miren. De todo esto es ver lo que hay entre líneas. Por lo menos, yo que siempre voy buscando la quinta pata al gato, diría mi amigo y compañero Francis. Sí. El, no el Jack Veneno, porque Jack Veneno siempre era como el más. Eh, ¿verdad? Como el sí, que ganaba en fin. las batallas. Sí, yo sí. vengo siendo. Eh, eh, como el malo de la película, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llamaba? llamaba? El, el, el, el contrario de ah, Jack Veneno. Mira, ahora se me, se me fue. Ustedes no eh, veían la lucha libre. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero... ¿Qué vaina? Es que... Pero que esos son tiempos de Francia, llamados. Sí. No, no... No, no, no es, eh, Se nota no, que yo soy de los, de los años Bueno, ¿al, algún televidente que nos llame, que nos diga quién era el contrincante de Jack Veneno, que eh, siempre vivía... Eh, ¡Ay, Dios en la... mío! Está anotado, ¿verdad? Bien, miren... Relámpago Hernández sí. No, pero yo creo que Relámpago Hernández creo que era del lado de, de No, de Veneno. no, ese, no era, ese era el contrario Relámpago Hernández era el que tenía la otra banda Ah bueno, pues entonces ese soy yo Miren que miren observo yo en, en posición de Relámpago Hernández con, con relación a este tema Es una campaña dirigida, no se pierdan ahí Eso va dirigido a reabrir las escuelas y los colegios Ya lo hizo Educa ¿Ve? ¿eh? lo hizo Educa que en principio dijo vamos a, la, a las clases virtuales o a distancia ahora no se sabe si son virtuales o son a distancia todavía no, no se ha definido eso y ahora lo están primero primero lo hicieron la asociación de padres un grupito de padres que iban a diferentes sitios supuestamente a protestar no pasaban de ocho pero que comenzaron a sembrar la idea en la gente de que había que abrir las escuelas luego lo hizo Educa Apenas hace dos días que lo hizo Educa y dijo, mire es eh, bueno abrir las escuelas por las razones de que la virtualidad realmente no llena. La... Pero ya lo están haciendo los colegios. ¿Qué le dice a usted esto? Que es una tendencia que se está marcando? Y entonces luego viene el ministro y dice, bueno, como diversos sectores han solicitado, vamos a abrir las escuelas. Porque la cuestión es, lamentablemente, por un lado, es que el sistema, yo entiendo que el trabajo que se ha hecho en la televisión es bueno, es bueno, el, el, los videos que se, han, que se han preparado para la educación es bueno, pero no va a cumplir con los requisitos que tiene el año escolar. Ahora bien, pedir que se abran los colegios, pedir que se abran las escuelas, es el disparate más grande que yo he escuchado en este año. Es el disparate más grande que yo he escuchado en este año, porque estamos hablando de que independientemente de que, sub, que si suben o que bajan los, los contagios de coronavirus en la República Dominicana, todo el mundo sabe lo que ha sucedido en otros países, pero todo el mundo sabe lo que va a suceder en la República Dominicana si abren las escuelas. Todos esos muchachitos se van a juntar, eh, se, se van a saludar, se van a abrazar... El que tenga COVID va a contagiar al otro, el, el otro que va contagiado lo va, va, va a contagiar a los miembros de su familia y ahí entonces viene el problema, viene el rebrote. Así que yo entiendo que debemos continuar como estamos, yo entiendo que el gobierno no puede ceder a la pretensión de educa, ni de la asociación de padres, ni tampoco de los colegios, lamentablemente, no puede ceder a estas pretensiones de querer abrir lo, lo, la, los colegios y las escuelas porque esto pudiera traerle problemas a la República Dominicana que luego no, no, quizás no tengamos nosotros la herramienta para poder enfrentar un posible rebrote de coronavirus en este país. Hay que decirle a esta institución, al a INEP y a su directora ejecutiva, Telma de la Rosa, que donde empiezan tus derechos, donde terminan tus derechos, empiezan los míos. Hablar eh, de derechos eh, a un grupo de personas que ellos entienden que están siendo afectadas, por ejemplo, los padres de los estudiantes. Específicamente ella habla eh, que se ha afectado el derecho de los padres de estudiantes en los colegios privados. También cita, en el caso de niños especiales, con condiciones especiales, que no están recibiendo clases presenciales. Señores, pero es que esto es inconcebible, porque es que estamos hablando de una pandemia, de una pandemia donde hay cientos de miles de muertos. Y la señora ejecutiva de este órgano, que representa a los colegios privados, está hablando de que se le está ultrajando los derechos a los padres de los niños de los colegios. Yo podría pensar que es al negocio. Al negocio. Ese es el contexto. Lo que pasa es que ella no y lo sé va a decir que así. Que ella los colegios están mejor preparados. Me lo ha demostrado, por ejemplo, el IADI. Ha estado siempre preparado para virtualidad y están dando las clases virtuales. He visto interesantes momentos de donde el profesor, de forma didáctica, capta la atención de los niños con unos simples movimientos y juegos para hacerle entender la clase. Entonces, partiendo de esto que ella dice, de que a su grupo, al que ella representa, los padres de los colegios privados están... Como dice ella, hay que leerlo entre líneas. Sí. sí. Se le están eh, dañando sus derechos, se le está privando de sus derechos. Hablar de niños en condiciones especiales, exponerlos a un posible contagio. Niños vulnerables de que vayan a los centros educativos a usar una mascarilla entre comillas, porque sabemos que hasta los adultos a veces nos podemos relajar o esa falsa confianza o descuidar. ¿Qué pedirle a un niño en condiciones especiales? Pero a los niños en sentido general, ¿qué pedirles? O sea, son cosas que cuando tú buscas el fundamento en el que ellos se basan no es de peso para estar solicitando de que se apertura o que se les permita a ellos por encima del órgano regulador del sistema educativo en nuestro país, que es el Ministerio de Educación, que de hecho lo hicieron en principio porque hay que recordar que los colegios empezaron a dar clases sin la autorización del MINER. Luego pues dijeron ya el MINER lo que hizo fue que lo, lo asumió por un hecho lo dio por sentado y les permitió que sí, que fueran avanzando. Ahí sí había un nivel de desigualdad, porque entonces tenías un grupo de colegios, de estudiantes que iban delante y que le iban llevando la delantera a todo el sector público. Pero bien, ese es otro tema. Nosotros no podemos, no debiéramos siquiera estar viendo los resultados de los demás países, viendo lo que está pasando en República Dominicana. Con el descontrol que se supone que quienes tienen un poquito de conciencia, de conocimiento de las cosas, sabiendo lo que está pasando, deberían de decir, no, nosotros tenemos que mantener un poco el equilibrio y tener los niños en las casas. O sea, cierro diciendo sumarle al incontrolable comportamiento de un sector importante de la República Dominicana, los que andan bebiendo y compartiendo y demás, y se usa mascarilla, la apertura de los colegios o de las clases sería una catástrofe a nivel de salud. No es posible para nada. Mira, mira, y, y la presión y, y, va y no a seguir. no es verdad que se están violando ningún derecho porque lo principal es que el derecho a la vida es primero, naturalmente. Y el derecho a la salud también, no es cierto. Derrota el, el comercial. Exactamente. No es de, no es verdad que el derecho comercial, que es al que ellos van a apelar, ni siquiera el de la educación. Porque poco o mucho se está llevando la educación, aunque, aunque sea a distancia, poco o mucho. Pero, Pero está eh, bajo el esquema eh, de lo que decide la Autoridad eh, de Educación o sea, Nacional, no cierto, no en la cual cierto. ellos son eh, eh, adheridos al negocio de la educación. Correcto. No es cierto que se esté violando ningún derecho. No, pues, estamos y locos. En el caso importante de que así sea, efectivamente, como apunta el compañero Francis, sería el derecho comercial específicamente a la libre empresa, ¿verdad? Correcto. Y entonces se le imponen a este derecho el derecho a la vida y el derecho a la salud. En, en este caso, o sea, y es posible, Yerjan Francis amigos televidentes que en enero la presión aumente. La, no, vamos bueno, a ese eh, es el camino que podemos. Hay un ver. camino que se está, el, PPPRD, se está trillando RD, ciertamente. Que son alguna, algunas 50 madres de colegios, se ven como de cierta élite, quienes sí. salen a las manifestaciones. Sumado a estos otros gremios de colegios, de empresas privadas, porque es una, la educación Mira. es una educación privada, a la que ellos imparten es un negocio educa, por otro lado, son, son y partiendo de cómo se vean las cosas en diciembre, que yo, o sea, yo lo único que digo, se supone que aquí va a haber un rebrote, o sea, se supone que los contagios van a aumentar, que se van a disparar, a menos que nosotros seamos un país especial y diferente a los de todo el planeta, donde se ha aperturado y se ha eh, estado normal, que han habido los rebrotes y que aquí no pase. Mira, Somos de Marte. Mira, todo este... Temario que nos han colocado a la República Dominicana, es como cuando se realizan pruebas y error, y lo vamos readaptando porque obviamente es algo que no estaba previsto. Y las imprevisiones, poco o mucho, se ha definido por el órgano que regula en la República Dominicana según la ley, 66, a menos que se haya declarado que la educación privada es otro ministerio o tiene autonomía. Y yo quiero que me lo explique. no hay autonomía. de la preservación de la vida. Entonces, como no es autónomo, y todos entraron en las regla que la autoridad competente impuso, por una situación que se nos impone humanitaria, ...y de salubridad nacional. Lo que no hemos sabido... ...es el comportarnos... En, el, ...en la desescalada... ...que nos permite la movilidad... ...y hacer la vida normal... ...de hecho, ...de hecho todavía... ...nosotros tenemos los planes fase, ...los planes esto... ...pero aquí está todo el mundo trabajando... ¿eh? Sí, yo a veces eso Entonces... No, no tengo... ...cuando eso sucede... ...también son de las distorsiones que hay que explicar... Pero cuando vamos entonces al tema de la educación y que los colegios reaccionan de esta forma, cuando son los colegios los que han proyectado la mejor calificación en cuanto a virtualidad. Porque recuérdense, señores, ¿cómo sale EDUCA ahora y los colegios? Después que el Estado ha comprometido 50 mil millones de pesos de la virtualidad para que los medios de comunicación, como transmisión general de la educación, entonces vamos a tener apertura de la escuela, ¿verdad? Los 50 millones, los 50 mil millones están ahí y van a seguir. Claro. No, ya eso cuando están comprometidos. Entonces, o hacemos que hemos cometido un error y, y decidimos aperturar, pero ya no va a haber un solo medio cobrando ni transmitiendo clases por ningún medio. Pero nadie nos habla del plan. Francis, pero tú no oyes que el, que el Ministerio de Educación tiene 3 mil millones de pesos para reacondicionar los centros educativos. O sea, ¿de qué te está hablando eso? De que ellos se están preparando para el año que viene... Que aperturar. Pues mira, yo o sea, hay que traer a Pelegrín, Castillo nueva Van a iniciar de una manera y van a terminar de otra. Sería o sea, una, ni locura. Estos estos una locura. Errores, estos una... errores que estamos cometiendo, porque me parece que no me son... A errores. A Pellegrín, a Pellegrín yo voy a tratar de contactar a Pelegrín para que nos explique. En la visión que él planteado, porque se está discutiendo todavía las, en los medios nacionales, hablan de la propuesta Pero, del, del año sabático, que era lo que más convenía, totalmente. económicamente y para fines de planificar bien la solución de la pandemia. Pero que estamos hablando de miles de millones de pesos que han sido invertidos al... para que pueda ser mínimamente factible las clases eh, prese, eh, virtuales. La... Entonces hablar... La cuestión sería, ¿durante qué tiempo eso va a durar eso? Posible. Porque, por ejemplo, imagínate tú que ya en enero o febrero eh, entremos presenciales a las escuelas. No. Entonces tú estás diciendo que lo que tú invertiste prácticamente se perdió. No, no, no lo que lo, lo aprovecharon porque, quienes manejan eso. ¿Quiénes lo aprovecharon? Lo que manejan. Lo Iván Ruiz, el show de mediodía, que vivían eh, verdad criticando y ahora ahora todo está bien. porque qué? Porque busquen lo, lo, lo, lo, los créditos de los videos que aparece de una vez fulano de tal productor, porque se están buscando unos cuartos con eso? Claro, yo no lo critico porque ese es parte de su trabajo sí. eh, y lo han hecho bien. Los videos me parecen bien, pero esos videos lo que hacen es refrendar lo que decía Pellegrín de Castillo. Esos contenidos que están ahí son para un año sabático. Esos no son contenidos de verdad para un año sabático. tiene más vigencia eso que dijo Pellegrín que tres, nunca cuatro. cuando tuve eso mismo, que lo estábamos hablando en día pasado. Claro. Son contenidos de... De, culturales, sí, normales, de, de, de experiencia eso. general. Eh, exactamente. Conocimiento eh, cultural. Juntan eh, tres cursos, tres cuatro eh, sí. Tres sí. cursos. Ahí, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué te dice eso? O sea, es decir, que no hay una para... definición de grado porque lo, eh, lo hacen contenido para tres. Tenemos una claro. llamadita, muchachos. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, Carolina. Bellísima. Bien. Francis, ey, Yeyán, ey, Víctor Ureña de los maestros. ¿Cómo tú estás? Víctor? Estamos bien, eh, todo eh, bien, eh, profesor. Víctor, yo a la vez que he dado y, mi opinión. Yo estoy confundido, eh, realmente. Y quiero que, que se me quede lo explique. Ahí. ¿Tú quiero tienes alguna explicación ahí. de esto? <ríe> ¿Cómo es? Que quiero que Víctor se quede ahí para que escuche el comentario mío en un par de minutos. Todavía. Víctor, como profesor, verdad, Víctor eres profesor. Dime. Se fue. Se nos cayó. ¿Qué no, de... va a hacer? No, no, Vuelve Karin. y llámanos, Victor. Porque quería sí no, no, no. que Víctor No, lo que su visión. Víctor No, no, no, Víctor. no, no Víctor. puedo creer que son los minutos, minutos a no, Victor no no, no. no, no, no. Ahí está ahí. Hello. Sí, sí, ya Adelante. te escuchamos. Okay. Nosotros planteamos en el programa que la clase debieron de ser en enero, Ay. pero no era por capricho, sino porque en enero se podía ver la magnitud más o menos de la pandemia si iba a reducir o si iba a aumentar claro desde antemano nosotros teníamos previsto de que iba a aumentar por el mes de diciembre por la por la gente de diciembre porque la gente no tiene conciencia es lo que se espera eso es lo que se espera ahora bien nosotros planteamos esa situación era por la en realidad por los niños por nuestros hijos por nuestros hijos qué pasa yo digo, por ejemplo, y ahora con los maestros yendo a los planteles escolares por la mañana, que no tienen ningún tipo, yo no le veo nada a eso. Yo no le veo nada. Solamente contagio, porque en la escuela hay conserje, hay guardianes, hay maestro. Es decir, es un grupo de, de, de personas que están reunidos allí en la escuela haciendo nada, haciendo nada porque yo he ido que podían, por lo menos, desde su casa, como se planteó, llevar la clase virtual. Yo veo eso raro, yo veo muy mal, porque cada día más se están contagiando más maestros. Cito lo dijo, y así tú hay que oírlo en eso, porque si Cito sabe de dos cosas, de eso y de eso otra vez. Víctor, ¿qué tú opinas eh, sobre esto que dicen eh, los colegios privados, AINEP, es que se llama, la asociación? EDUCA y está defendiendo lo que recibe internacionalmente. Eso es una realidad, Francis lo ha dicho. Pero, pero yo no estoy nunca de acuerdo, jamás, en la clase presencial. Y lo que lo que dicen los colegios, lo que dicen los colegios privados, ustedes vieron lo que fueron ahí, fueron la élite, Carolina, tú lo acabas de decir, un grupito de élite, dueños de colegio de la capital, que no le, le, le, no le da nada, no le, no le importa un pito a lo, los pobres porque ellos piensan en su dinero, son empresas privadas, y es así, porque, por ejemplo, yo a mis hijos no lo mando a la escuela, no, Tú porque me no van a, a traer válido. los problemas a mí. Y, ¿Y tú sabes que Víctor? Que mucha gente prefirió irse para, como entendieron que iban a hacer ellos los profesores igualitos, sí. prefirieron sacar los niños de los colegios y mandarlos a una escuela pública. Como, ¿qué, eso el, es, a es cierto. Eso entonces, es cierto lo que tú, que tú dices. efecto a los colegios privados y por eso están pidiendo la presencia. Por ejemplo, privada. en la escuela, en la escuela ella, que trabaja mi esposa, que es maestra, uh -huh se aumentó la matrícula. Por, sí. Por eso mismo, Jan, que tú, que tú acabas de decir. Porque la gente vieron la situación y dijeron, bueno, es lo mismo, yo no voy a pagar aquí y me le van a dar mi clase habitual Y es correcto. Y mi muchacho va a estar en Ahí mi casa, y, en y colegio Y va o a estar o en o mi o casa muera. mirándolo y ayudándole con su tarea. Y eso, eso es claro. Ahí sí, yo admito que los colegios, defendiendo la labor comercial. Gracias, Víctor. Okay, su... Gracias a ti, Víctor. Y la, la, la, la situación comercial y de, del negocio que es, o la empresa que es, ellos procuren que se busque una alternativa de la cual le permita la existencia, porque prácticamente la virtualidad ciertamente cercena, es decir, eh, eh, eh, le va a quitar una gran cantidad de estudiantes. Sí, pero es que todos hemos sido afectados. Pero o sea... pero es un esa es la parte que cada quien tiene que cargar como dolor. Entonces, pero se ve mucho más sincero la lucha de la clase, la lucha de ellos, si lo plantean justamente con la verdad, no utilizando eh, una distorsión de que se le está violentando un derecho porque no le están que sean permitiendo sinceros, la. es lo que refiero. Correcto, porque de llamadita. lo que se trata es un asunto comercial. Una llamada. Educa, el brazo fuerte de la educación, pero empresarial. Buen día. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yeguian. Buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días. Es para comentar en relación por qué Educa cambia de posición. Ay, porque, ay me gustaría. Ay, Eso se debe a que Educa suscribió un acuerdo tanto con el PNUD como con el Ministerio. Uh -huh. ...para lo que es la capacitación de los docentes. Entonces, este acuerdo que está solo hasta diciembre. ¿Qué indica esto? Que este acuerdo finalice en diciembre y EDUCA tiene que presionar al, al ministerio... ...para que entonces le renueve el acuerdo o le dé otra parte de la tajada. O sea, que EDUCA está asumiendo una actitud supuestamente de defensa... ...pero lo que busca es recursos. Tal como hace Yedian, eso es lo que se busca más que otra cosa. Cuarto Recuerden que está buscando? es la acción empresarial por la educación. Acción empresarial por la educación, que el único objetivo que tiene es perseguir recursos, captar recursos y nada más. Gracias. Sí, pero el gobierno no ¿Qué puede... Qué llamada más llamada. No puede dejarse Amigo, chantajear. Me este programa. Bueno, lo que pasa es que el gobierno realmente, para nosotros llegar a institucionalizarnos como debe ser, debiéramos de tener una educación no secuestrada. Una educación realmente estatal ¿Cómo secuestrada? ¿Tenemos una educación secuestrada? Claro, entonces Cuando... <risa> no, te, no, pero, es pero Lo pero mismo que, entiendo que entiendo pasa con... Que aplique eso. Lo mismo que pasa, te lo voy a explicar Lo mismo que pasa con la salud Que se supone que son derechos fundamentales no, Y que no, el no, Estado no, lo nada. garantiza Entonces También la salud Al privatizarse, Ay. se ha privatizado la educación sí, Todo lo que era Nuestro Propio del dominicano los únicos que disfrutan a plenitud los servicios de educación y de salud en este país son los inmigrantes indocumentados que vienen aquí, que se le garantiza eso. Después de ahí, el dominicano tiene que tener acceso mediante pago o procurar tener un seguro para totalmente, la salud. Entonces, totalmente, Vamos a sincerarnos. Una pregunta, y están midiendo el resultado del año escolar. ¿Alguien lo está investigando? Claro, está un estudio, educa. ¿Y, de qué y los colegios privados? Si está impactando de manera positiva o negativa en los estudiantes. ¿A cuántos estudiantes realmente está llegando? Si los contenidos se están quedando fijos, ¿verdad? Si, si realmente se está cumpliendo con el aprendizaje de los estudiantes. ¿Alguien está investigando esa vaina en este país? No ¿Por he no Porque estamos gastando el dinero que sale de nuestro bolsillo eh, para que el ministro se dé bombo en anuncio Conjuntamente con el presidente Luis Abinader En los anuncios de televisión que sale como 300 veces eh, Busca todos los lo videos Que por cierto hay que felicitar al ministerio Porque lo está colgando en Youtube y pero está lo, muy, pasa eh, que, lo que pasa, pero es, que carapa, vamos, mira, lo que pasa es que fulcar De una forma nueva ah. Se está parece que inscribiendo Lo mismo que se inscribió El de Moca eh, El mismo eh, ministro los dos ministros que fueron candidatos a presidente bien vamos Ay, vamos mío. muchachos entonces, que Fulcar quiere también a conectar con WhatsApp